caja factura. Uf. Uf. Lo faquea este, mira cómo quedó. Sí, sí, sí. Perdón, me comí un caliadas. <risa> corriendo, pegaba todo. <risa> Bajo de palacio. Amarillo. TNL. Planto, mira MST. Sí, cuérdate, cuérdate, Murió No fue aquí No, time. No, buenísima. Caja factura. Ay, ay, voy. Comió. Ah, bueno. Cabe <laughs> No, está flash. No, está flash, en... biblioteca <risa> Le saltaban Uy, me lo pide yo, no Muy malo, muy malo, horrible uy Querísimo. Desinstala No, me vio. Desinstala Desinstala, muy malo me lo pide, Muy malo, <risa> Pero, No, ¿qué me hace? La bomba <risa> ya Desinstala, Desinstala, manito. Me vio. Okay. Murió. manito. Muy bueno, manito. Muy bien, muy manito. Jugamos nice. bueno, man. bien. que, ¿no? oh, manito. Manito. Juga manito. Puedo confiar bien. en você. Ahora, azul no. Azul muy malo. Uy. No te gusta pico, manito. Yo gosto perereca. ¡Oh no, me traba. me traba. y no rematar! ¿Venido? ¡Ahora fui muy malo ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! pega ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Bangu, bangu, bangu. Ahora, ahora, entra, entra. Uh, lo recono, vamos a ganar. No se ve nada. No veo nada, CT. Este Cuida banana. Vamos a ganar, vamos. Buen amor. Ay, amigo, me recogieron. Me tiraron 4 monos y una banana manquiajo Ah rush, rush banana, rush yo banana Ya me comía a Entel ¿Entraron A? Si, sí, yo entré entra, entra. Ok, ok <risa> Más otro medio, menos 70 <risa> No, no le pude tasear ¿Cómo me pasó el verde? ¡Muito bien! ¡Muito bien! ¡Muito bien! <risa> Yo sí, Perdón manito, no se porque... habla no por tu portugués No habla portugués manito Son cuatro nada más, vos podés DTF, fe, de fe Son solo cuatro Creo que te aplastaron a ah, pero bueno ah. <risa�os> ah. <risa> totally Muy malo, muy malo No, no, no Muy mal manito Ay, morreo no. Muy bien, muy bien Sorry Mira bueno, ahora me hago la mayoría de eliminaciones Calma. Vamos a ganar, vamos a ganar ahora Ahora vamos a ganar Tranquilo, caro. yo me los pirato, yo gané. Voy a hacer banque, banque, banque, ¡Muy mala! Con, ¡Muy mala! ¡Está ¡Muy tu pedo! <ríe> Fue sin querer, sin querer Va a ser para ver tres molos de. Y oficial, ¡Oh, ¡Córranme! ¡Córranme! Te... pero la... ayuda, acá. Azu. <risa> Voy para allá. Azu, murió uno, la bomba. murió otro, Azu, no, otro más. Uh, uh, uh. Hijo de un, uh, uh. matenlo uno solo. No. ¡Es está de uy, está trollando. Che, para esto es plata 3. Sí la boludo soy Nova 3. Yo era plata 2 así como 3 veces que fui plata 2 y me bajaron las tres veces. Yo era Nova 3 y bajé a Nova 1 por el cambio de rango. Pero me han tirado de esto a mí. No, faqueamos luego fuckamos. No, no, matémonos. Con C, man, con. La la saca, la saca. Me fatearon a mí. Ah, no, ¡Pero manito, manito, manito, manito, tú, G -G, chao, manito, manito, manito, manito, manito, manito, manito, manito, manito, manito, ¡Gigi, manito, ¡Muy mucho. Eh, no, gracias, chao, manito. Chao, manito. Uy, me bueno, nada más, manito, manito, me subieron! medio Eh, camioneta FK, sí Pisto, pisto, pisto Tocqueo. Me mata a mí, yo no lo puedo creer, la mala suerte que tengo, chapa Vamos a tirar una flash para abrirse medio, boludo. Qué linda flash. Hicimos cosa? todos mal. No tiraron una flash medio. Emboqué ventana y no esperaron.